¿Qué pasó mis mancos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Yalichi y esta vez vamos a hacer una serie de jugando juegos shooter, de probando juegos shooter. Vamos a ver qué tal. Estos son juegos únicamente de teléfono. Este parece que es de historia, entonces let's go to this. Vamos a ser mujer, obvio. Qué cool Yo no sé qué estoy haciendo, ¿ok? Ay, papá Open get a security weapon Vamos a buscar una arma de seguridad ¿no? Ok Ay, papá Uy, esos gritos Este es para subir ¿Será que subo? Ay, es para bajar, marico! ¡Uy! ¡Ay, coño! ¿Esto nada más hace es esto? Ok Bueno, está muerto, ¿no? Está interesante No, el, el, el audio está brutal bastante inmersivo se sí, cerró la puerta Vamos a darle... sí, no le hizo nada marico ¡Ah! solo me quedan cuatro balas no mames porque no le hago nada wey Ay, ay, ay. ¡Ah! Coño, la tipa gritando y la musiquita no cuadra. Ah oh, mira. Uy, uy, uy, what happened? Eh, okay. Esto se está moviendo horrible Mejor no paso por ahí Está sacando chispitas Si quieren que haya una serie del juego me avisan Yo lo voy a probar, vamos a ver qué tal Ah, está cerrada la puerta, bolas. Me vas a hacer pasar por ahí No sé qué tanto alcance tenga esto No tiene tanto alcance ¡Ah! Menos mal que este es infinito Ah. ah bueno Headshot ¡Ay! Ah muerto ¿Qué? <ríe> Ajá mira aquí debería poder revisar el status El status ship okay eso mierda bye bye ¡Ah! ¡Shit! El elevador el elevador este es el elevador <ríe> no la madre que la parió ¡Este no es momento de ponerte a cargar, estúpida! ¡Ay, la puta, la puta. ¡Ay, bala! ¡Ay, no! ¡Ay, fuck! Es como complicadito apuntar con esta mierda que los maten, ¿no? Give me my thing! Shit! Hi! Uh-huh fuck! Mano. Tengo mi inventario full. Ay, mano, ¿cómo va a pasar para allá? ¡Corre! ¡Uf! Uh, no mames, cabrón. Aquí no me hace nada, ¿no? A ver, tengo que llegar para allá y ahí está la mierda esa. No. So. Sacrificio, sacrificio, mamá huevo! No. no sirvió de nada mi sacrificio. Esta mierda no funciona. No, mira, ¡Oh! mierda, me mató. Me puedo revivir, Ah, pero mira cómo agarra el bug. Ay, bueno. ¡Joder, maldito, te maté. Uy, uy, uy, ay, distorsión. Ay, no. ¡Más huevos! ¡Uh! uh -huh, doble kill! Doble kill! ¡Uy, uy, uy, uy, uy, otra vez la droga! ¡Ay, mamá! ¡La droga! Ay. Ah, fuck. Esta mierda no funciona. ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! mierda, pues. Muerto, no joda Ay, no mames, cabrón Ay, ay, ay este mamá, huevo. Esto uh, es todo complicado. Coño, ah, pana, pero tú... Casi no tengo ganas. Ah. ¿Y ese gordo qué? Oh, shit. Un, Unos que escupe. Ah, fuck. Ah. No. Me encanta esa arma, joder. Ah, no, pues la que se pone a cargar. Me encanta, me fascina, me. me, me... Uy, uy, uy, uy, uy. ¡Ah! Bueno, ¿qué les parece el juego? ¿Les gustó les gustó? Eh, a mí me gusta, está interesante. Eh, creo que lo voy a seguir jugando. Díganme si quieren que haga una serie o oh, que lo juegue en vivo por Twitch. Díganme en los comentarios. y nada recuerden darle like, suscribirse